En este video voy a hacer la instalación de MX Linux en su versión 19.3 AHS. Bienvenidos. En la página oficial de MX Linux, mxlinux.org, adicional a las versiones de siempre de 32 y 64 bits, hay una versión con la sigla AHS que significa Soporte de Hardware Avanzado. Y esto lo logra, entre otras cosas, con la instalación de un kernel mucho más actualizado al que utiliza en las versiones originales. La reciente versión KDE también tiene Soporte de Hardware Avanzado AHS. Para descargar las imágenes o discos de instalación lo puedo hacer por torrent o por descarga directa. Aquí doy clic en la carpeta final. Y descargo alguno de los archivos que terminan en punto .iso de acuerdo a la versión que quiera instalar. Yo descargué las tres versiones de 64 bits para probar. Creación de máquina virtual. Voy a crear una máquina virtual en VirtualBox. Tengo la versión de Oracle VirtualBox 6.1. En tipo, selecciono Linux Debian 64 bits que es la distribución en que está basada MX Linux. 2 GB de RAM son suficientes. Y un disco duro de 48 GB. Antes de empezar con la instalación, hago una configuración adicional de la máquina virtual. Quito el disquete, habilito el sistema EFI, asigno dos procesadores a la máquina virtual y dejo al máximo la memoria de video. Y en el controlador gráfico selecciono VirtualBox Super VGA. A pesar de la advertencia que dice que la configuración es inválida, esta configuración siempre me ha funcionado. Ahora sí, arranco la máquina virtual y selecciono la imagen ISO de MX Linux 19.3 con AHS. Al seleccionar la primera línea, empieza la versión en vivo o live de MX Linux. Y aquí en la versión en vivo, que en un PC normal toma unos 2 o 3 minutos en arrancar, doy clic en Installer para empezar la instalación. Lo primero es seleccionar el teclado. Para habla hispana, normalmente seleccionamos teclado en español o latinoamericano. Yo prefiero borrar el teclado en inglés. Nunca lo utilizo. Y además me evito problemas posteriores de configuración. Este punto se va a demorar uno o dos minutos mientras descarga y configura el teclado. Aquí doy siguiente para que la partición del disco duro sea en forma automática. Y como seleccioné sistema EFI, aquí selecciono ESP. Estos valores los puedo dejar como están a menos que necesite configurar alguna red. Aquí configuro el idioma y la hora o la configuración regional y la zona horaria. No está Colombia, que es el país donde estoy. Voy a seleccionar México. Y en la zona horaria sí aparece Bogotá, Colombia. los datos y clave del usuario y la clave del administrador o root del sistema. Y ahora sí debo esperar a que termine la instalación. Normalmente toma entre 10 y 20 minutos. Ya en el escritorio del recién instalado sistema MX Linux, lo primero que aparece es esta ventana en que pregunta si quiero cambiar el nombre a las carpetas para que queden en español. Personalmente prefiero dejarlos en inglés, pues he notado que si cambio a español, algunas aplicaciones dan errores o advertencias de que no encuentran las carpetas de destino ...pues casi siempre buscan en inglés. Llevo casi un año usando MX Linux, solo que aún no me acostumbro a este panel vertical... Y aquí está el resumen clásico de NeoFetch, MX Linux 64 bits con kernel 5.8.0-3 y un entorno de escritorio XFCE. Recordemos que la versión normal de MX Linux viene con un kernel 4.19, pues está basada en Linux Debian 10 Buster.